Toca esperar 10 segundos para eliminar el ruido de fondo. Espero que funcione. No sé qué son esos animalitos. En esta parte, en esta oportunidad, les quiero hablar de los demás WHW eh, w, H, w, w, H questions. Bueno, que son los W. ¿Why, when, where, how, who? Los vamos a, a, a nombrar todos aquí pero la idea es que solo los aprendan de a uno por uno y no es porque ustedes no puedan aprenderse todos a la vez pero es mejor que los interioricen de a uno por uno para que les quede, les haga mella, ¿Meña? bueno, les haga... bueno, les, luego cuando vayan a hablar ya sepan eh, usarlos individualmente entonces está el otro why why do you speak English, why do you run so fast? Where, where, de hecho el where y el where se parecen el where, where, where, where, pero al fin y al cabo suenan where Eso where, ¿Qué importante en la boca where Eso where, where Where, where do you get some food, where do you get some food, uh, why does she learn Japanese, why does she learn Japanese, uh, who, generalmente es who, el who se utiliza con el verbo to be, who is, who is she, who is he, Quién es él, quién es ella, quién hizo esto, quién hace esto, who do that, who do this, who do this, who is going to do this, quién va a hacer eso. Uh, recuerden practicar el verbo to be, acuérdense que el verbo to be es un, un tema muy extenso, ¿sí? vayan incorporando ejercicios de este tema con el verbo to be. Ejemplo, where does she buy the car? Um, that car is beautiful, that car um, were unachievable for me. Este carro era inalcanzable por, por, por mí. O, o sea, eh, para eso también les recomiendo que usen TANDEM y practiquen con alguien que les pueda... Eh, enseñar el inglés O se metan en alguna comunidad De Facebook Ya con eso, espero que ustedes Vayan vayan como aprendiendo Ya la base, creo que esa es la base Del inglés, después de eso Ya ustedes pueden ir aprendiendo Que se yo, otros conectores Como se dice, cerca Como dice aquí, here There uh, Como se dice Lejos eh, Bueno, pueden ir aprendiendo esas cositas Que son como como aranceles, cosas que son extra, pero ya ustedes teniendo la base, la gran base del inglés, que es saber utilizar la gran mayoría de verbos y saber utilizar el verbo to be, ya se les hará mucho, mucho más fácil. Nos vemos, hasta la próxima.